María, ya para la senadora, Buen les... Buenos días. El Gobierno es consciente de las cuestiones que genera el rechazo de las toallitas húmedas. El desecho, perdón. Es un grave problema económico. El etiquetado, la repercusión en el medio ambiente, por descontado, la protección y la mejora del medio ambiente son compromisos de este gobierno, porque trabajamos para el bienestar de la gente y por eso damos prioridad a las políticas, a las políticas medioambientales. Estas palabras las pronunció la ministra García Tejerina respondiendo a la interpelación de las toallitas. Y eh, los, lo que, todo lo que crean, a pesar de la intervención de esta ministra en el pasado pleno, eh, les diré que si les preocupase un poco este tema, este año precisamente, que han aprobado el Real Decreto 85-2008 del 23 de febrero, por el que se regulan los productos cosméticos, les quiero recordar que las toallitas húmedas también son productos cosméticos y no han incluido ni una sola mención a este asunto del etiquetaje de, etiquetaje de estas conflictivas toallitas húmedas. En el mismo sentido, si les preocupara un poco, no, no han anunciado ni han presupuestado campañas de, de información con, al respecto. Y el primer reflejo del impacto del uso incorrecto de estas toallitas húmedas o su, o, o su desecho inconsciente, lo sufren las, las redes, eh, del, que, que no son precisamente competencia del Ministerio y de las Administraciones Generales del Estado. Como máximo financian o ejecutan algunas estaciones depuradoras de aguas residuales, pero no la gestionan ni mantienen, y por eso las urgencias son mínimas. Y para terminar, recordaré una cosa que decía mi madre en circunstancias como estas: obras son amores y no buenas razones. Muchas gracias, Socialista tiene la palabra senador.